¿Qué pasa, el ¿Cómo estamos? ¿Están cansados o qué, chingados? A ver, esta parte de acá, ¿están cansados? Acá está el slam que habla con ustedes. ¿Van a bailar, sí o okay? qué? Toda la banda allá atrás va a bailar, sí o okay? qué? Sí. y queremos ver a todos, a todos, a todos bailando porque esto es una fiesta Yeah!